coordinando y de golpe miré la consola y dije mirá vos ¿eh? copado esto. Copa copa esto, esto, esto, esto me mantiene encendida bueno la operación claramente dentro de la operación se puede comunicar un montón en el Fui dando cuenta que me interesaba mucho más la parte técnica y que, y que también se le podía dar cierta, cierta cabeza, no solo digamos desde lo técnico, sino también desde el, desde el amor, desde el cariño que le tengo a la radio, pero también desde una posición política. El sonido resiste. Creo que la idea de, de construir de manera colectiva un espacio como este. Y eso me, me prende fuego. Me prende fuego.